Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos nuestros seguidores en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. Aquí están los temas que creemos más relevantes para nuestro canal y que queremos presentárselos a todos ustedes en el día de hoy. Titulares de hoy. Hoy vamos a hablar temas importantes. Torre de Tanque Leopard 2 fue arrancada en pleno campo de entrenamiento en Polonia. El Norte anuncia nuevo paquete de ayuda militar. El paquete incluirá más municiones para los sistemas de cohetes SIMARS y los sistemas antiblindaje brindados por Estados Unidos, así como más cartuchos de artillería. El canciller de Exteriores, Sergei Larrope, responde a las críticas de Occidente por su visita a Brasil. Si es así, pues aquí no hay nada que comentar. Estados Unidos considera que tienen el derecho de emitir veredictos por cualquier motivo, pero él mismo no se juzga. Estoy convencido de que el proceso que ahora está en marcha y que está ganando fuerza de formación de un orden mundial multipolar justo terminará con resultados positivos. Estados Unidos prueba lanzamiento de misil balístico intercontinental Minuteman. Aviones Topolev de Rusia 95MS preocuparon a Japón por el acercamiento de estos bombarderos a sus fronteras. Recordemos que están realizándose los ejercicios militares de la flota del Pacífico. Corea del Sur analiza la posibilidad de entregar suministros bélicos a Ucrania. Por supuesto, esto formó revolcón que hasta el vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, le respondió al gobierno en Seúl. China anuncia su crecimiento de aceleración económica. López Obrador denuncia espionaje desde el norte. Estamos este, siendo objeto de espionaje de dragón. De... De... De... Y vamos a cuidar la información y tenemos nuestra conciencia tranquila como para este, decir que no se van a dar derechos humanos, ni se va a espiar a nadie, nunca lo hemos hecho. El G7 reunido en Japón amenazó a cualquier país de consecuencias en relación con la prestación de ayuda militar a Rusia en su invasión a Ucrania. No podemos aceptar la retórica nuclear responsable de Rusia, amenaza de desplegar armas nucleares en Bielorrusia. Kim Jong-un ordenó el envío del primer satélite de Corea del Norte militar en el espacio. Rusia intercepta caza noruego en sus fronteras. Tres colombianos perdieron la Dones luchando con las fuerzas ucranianas. ¿Cómo va la situación en Sudán? Tengo detalles al respecto. A pesar de la alaraca de las sanciones de la Unión Europea a Rusia, siguen comprando petróleo ruso. Tengo detalles, informe especial empresas ven a Rusia como la mejor opción de mercado y planean su regreso les tengo detalles que son importantes e interesantes los invito a todos ustedes hasta el final del video y aquí está la información en este nuevo video informativo, muchas gracias a todos ustedes por la audiencia y por su apoyo para nuestra labor informativa damos paso a toda la información de último minuto, hola qué tal un saludo cordial para todos y bienvenidos una vez más a la información más importante de las últimas horas, señoras y señores les voy a presentar una de las imágenes que le está dando la vuelta al mundo y que de paso pues tiene pensando mucho la forma en que van a tomar la contraofensiva de la SAFU contra los rusos, y al parecer según esta imagen que presentan medios de Davos, la torreta se desprendió del tanque Leopard 2 alemán ojo, no es en el campo de batalla donde sucedió este año del tanque Leopard, es en un campo de entrenamiento precisamente en Polonia, según diarios militares al parecer el piloto habría perdido maniobrabilidad y en una subida lo que hizo fue desgarrar la torreta y llevarla contra el piso y expertos aducen, pues que todavía no los han llevado a la línea del frente y lo que dicen los analistas respecto a esto es que pareciera ser que el temido tanque Leopard 2 A6 de Alemania que está en campo de batalla no tuviera la seguridad pertinente y defensas necesarias para sobrevivir ante la artillería de Rusia y esto tiene bastante preocupados a los generales que están a cargo de la contraofensiva porque no se sabe cómo va a responder este acorazado en el campo de combate el tanque Leopard 2 que ha sido muy hablado ha tenido comentarios a favor, así como también hablan de ventajas y otras desventajas que tiene con respecto a otros acorazados rusos. Pero lo cierto es que este tanque tiene un cañón de 55 milímetros, varios tipos de en fin ha sido modificado para este tipo de batalla en Ucrania pero cuando ya esté en modo real allí es donde tendremos más información sobre su eficacia es lo que aducen algunos expertos sobre este tema Estados Unidos anunció el envío a Ucrania de nueva ayuda militar el paquete incluirá más municiones para los sistemas de cohetes HIMARS los sistemas anti blindaje brindados por el norte así como cartuchos de artillería este anuncio coincide con la recepción por parte de Ucrania de sus primeros sistemas de defensa aérea American Patriot y tanques de batalla ligero francés AMX-10. Además de los Patriots, los países occidentales tienen previsto suministrar tanques a Kiev en particular para ayudar a llevar la contraofensiva en los próximos meses con el objetivo de reconquistar territorios que están ya ocupados en el este y el sur. El paquete incluirá más municiones para los sistemas de cohetes SIMARS y los sistemas antiblindaje brindados por Estados Unidos, así como más cartuchos de artillería. Moscú ha denunciado intervencionismo por parte del norte al señalar que la OTAN liderado por su rival de Estados Unidos está librando una guerra híbrida de poder contra Rusia allí en Ucrania. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador reiteró el martes que los organismos de seguridad del país son blanco de espionaje. De Estados Unidos. Pues tenemos ya que cuidar también nuestra información por seguridad nacional. Ya tomé esa decisión y vamos a, a, este, a cuidar ya la información. El lunes, tras una filtración de documentos del Pentecostal, que señalan supuestas tensiones entre el ejército y la marina. Según archivos clasificados citados por el diario Washington Post, las autoridades allí en el norte evaluaron las implicaciones de una ley mexicana que ordena al ejército vigilar y proteger el espacio aéreo del país. El informe evaluó que esa facultad podría exacerbar la rivalidad existente entre ambos organismos y menoscabar la capacidad para llevar a cabo operaciones conjuntas. Estamos, este, siendo objeto de... del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 Entre octubre, una base de datos del ejército también fue intervenida por un grupo de piratas informáticos identificado como Guacamaya, según publicaron varios medios mexicanos. Las informaciones señalaron que la institución utilizó software israelí y Pegasus para explotar durante el actual gobierno de López Obrador que ha negado tales señalamientos bueno siguen los va y viene del, del norte contra la visita de Lavrov que está en Nicaragua forjando relaciones con Daniel Ortega John Kirby que calificó como parloteo la declaración de Brasil con Rusia acusando a Brasil que el tono de este país no es de neutralidad es decir si no estás conmigo estás sencillamente en contra de mí esto fue lo que dijo recientemente el canciller Lavrov respecto a lo que dijo Occidente de las visitas a los países de la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 estoy convencido de que el proceso que ahora está en marcha y que está ganando fuerza de formación de un orden mundial multipolar justo terminará con resultados positivos la bro luego de esta crítica habló de las acciones que vienen para el mundo multipolar justo especialmente en su visita a latinoamérica y es que amigos todos saben que bueno acá todos van por diferentes direcciones pero el norte no le gustan las propuestas de paz de china y de brasil para ucrania y dice washington que esto va en contra de los intereses occidentales y cuáles según los de mis amigos. Lo que se persigue desde hace mucho rato pues es la derrota de Rusia, ¿no? Por otro lado, bueno, se ve que las cosas no están bien la estrategia geopolítica internacional puesto que según este informe la cámara baja del país norteamericano está preocupada por los ejercicios navales de Sudáfrica con Rusia y han hecho el llamado a que se detengan estas maniobras incluso con China, ahora con el tema de la India, los informes dicen que desde el norte le han pedido a su gobierno que se ve como aliado de Rusia, a que bueno puede seguir comerciando pero de a poquito pero le piden de facto que tiene que ir dejando la dependencia de los rusos, lo curioso es que no apuntan a las sanciones con India porque saben que es una potencia e India no depende económicamente de Occidente. La Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos realizaron el lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental Minuteman 3 a primeras horas de la mañana de este miércoles de acuerdo con un comunicado. El Minuteman 3 desarmado del Comando Ataque Global de la Fuerza de Aéreo Equipado con una ojiva simulada partió a las 5 y 11 de la base de Vandenberg de la Fuerza Espacial Estadounidense situada en California. y Estas son las imágenes. Y muchísima atención porque nos parece interesante este tema, sobre todo en el contexto de las presiones que se han venido ejerciendo a las empresas y de muchas empresas que ven en el mercado ruso pues como algo que podría sacarlos de la crisis económicas en que han llevado las sanciones a muchas economías, no solamente en Europa, sino en el mundo. Algunas tiendas importantes del mundo regresan a Rusia luego de un año que retiraron sus marcas y no aguantaron alejarse de lo que algunos llaman la mina de oro. Pues al parecer eso es lo que deja entrever el regreso a suelo ruso de algunas empresas luego de ser presionados para que protestaran por la invasión de Rusia en Ucrania y abandonaran el suelo ruso. Empresas como Danone, Absolute, Vodka, aunque muchos no crean, han regresado a Rusia. Todo porque la crisis está bueno. Fuerte al país de Macron y a otras naciones. Y otras empresas las están viendo Gris a nivel económico, según este informe del Portal Occidental Economics. Dice que las empresas podrán volver a abrir sus eh, puntos a partir del primero de junio. Acuerda la información que está siendo entregada por el funcionario ruso Dmitry Tomlin miembro de la Junta del Consejo Ruso de Comerciales dijo a medios locales que ya había sido pactado el regreso de las tiendas Zara, pero con un nuevo nombre y se llamará Mac. Algunos expertos lo catalogan como el abandono frustrado y es que muchos critican el hecho de que se hubieran ido para tener que volver a pedir canoa literal. Y es que para nadie es un secreto que el tema de las sanciones antes de dañar la economía de los rusos, estas antes dañan las propias economías del bloque, y ya lo están sintiendo. Es decir, amigos, según esta información, se habla de más de 60 puntos que vuelven a abrir, que pertenecen al conglomerado español de ropa Inditex, antigua razón social Sara. Pero esta empresa cerró luego de el inicio de la operación especial de Rusia en Ucrania, aunado también con el tema de las presiones de las sanciones, se abandonaron y se fueron. Y luego de un año se han percatado a través de sus balances financieros que el tema económico en Europa en su defecto en el mundo no va por buen camino. A finales del mes pasado, esta empresa tuvo que vendérselo a una firma obligatoriamente por el tema económico a la firma Fashion Armon Manager, esta empresa de propiedad de Emiratos Árabes Unidos y ustedes saben que ahora este país guarda en torno a los rusos unas relaciones muy estables, es decir, los nuevos propietarios tienen mucho poder, son propietarios de uno de los centros comerciales más grandes que tiene Dubai, una compañía que es conocida como Dagger Group, de hecho ya está el ruido en Rusia de su regreso de esta marca, pero ya no se conoce como Zara, sino como Mac, cambio de razón social y desde el ministerio de comercio en Rusia ya han dicho que toda la colección ya está en eh, la federación para presentarlo a sus consumidores o a sus compradores igual pasó con la marca Danone por temas de restricciones tuvo que cambiar de razón social para evitar ser sancionado por occidente lo mismo con el vodka sueco de hecho McDonald's al día de hoy cambió de nombre y es una empresa rusa la que hizo esto y es muy difícil de comprender porque son grandes empresas las que pierden esta gran oportunidad de seguir creciendo no por culpa del mismo conflicto sino por culpa de los intereses que hay detrás de este conflicto de ejercer presión al máximo para que hayan tirado todo lo que han construido con tanto esfuerzo y no estamos justificando nada simplemente estamos viéndolo desde el punto de vista económico de las empresas que han abandonado el país ruso y desde el punto de vista de las decisiones de sus gobernantes en contra vía de las propias visiones de los empresarios el tema de la economía actual ha conllevado una crisis en la cual el dinero no alcanza para muchos de a pie para comprar este tipo de productos en el bloque y entre estos países Existe este tipo de situaciones Por eso, según este informe Muchas empresas están mirando la opción De renunciar a sus marcas Que son conocidas y que están, bueno Pactadas en el tema occidental Y de crear nuevas para poder ingresar Al mercado ruso, al mercado siberiano Con el fin de no claudicar ante esta situación Que está poniendo en aprietos a muchas empresas Del mundo que ven en Rusia ese potencial que por estos temas de sanciones se abstienen y lo piensas dos veces. A menos que las sanciones las quiten y todo vuelva a la normalidad, muchas empresas volverían allí al mercado ruso. De hecho, hablemos en la misma línea con informes que hablan que debido a la inflación que ahora está pegando durísimo en Occidente, se conocen de muchos despidos, por ejemplo, el gigante Meta, Tesla y ahora Disney preparan rondas de despidos de trabajadores. Y esto sí que es preocupante. Grandes empresas despiden, escuchen bien, cerca de 171 mil empleados. Y lo que más preocupa podría darse en otras grandes multinacionales en el norte y en occidente. Esta misma situación estamos hablando del 2023. Se esperan despidos de trabajadores en Meta, Instagram Whatsapp y Reality Lab al parecer, y esto es preocupante dice este informe que pudiera darse una reducción en al menos 10 mil puestos de trabajo y la próxima semana se sumaría Walt Disney eliminando el 15% de su fuerza laboral en lo que tiene que ver con todo el área del entretenimiento, aunque según los informes, esto no afectaría la dinámica de la economía en el norte y sí y sí pareciera ser que en poco tiempo pudiera verse afectada, pero de otro lado Contrasta sobre los informes económicos que se presenta con China anualmente de cómo va su economía. En las últimas horas se conoce que China anunció el martes una aceleración de su crecimiento económico interanual en el primer trimestre de este año, señalando que el PIB rebasó los 4 billones de dólares hasta el 4,5% gracias a la reanudación de la actividad en el país tras el fin de las restricciones por la pandemia. El anuncio del crecimiento estuvo acompañado de buenas noticias para la economía. China dice que las ventas al por menor aumentaron un 10,6% interanual, así como también se habla de la producción industrial, que creció un 3,9% respecto al mismo mes del 2022. Las cifras... Son la primera diapositiva del 2019 de la situación de la economía china sin la influencia de las restricciones impuestas por la pandemia. Impuestas por Pekín basadas en estrictas cuarentenas y confinamientos, TEDs restricciones eh, que perturbó mucho la economía hasta su desmantelamiento en diciembre en el PIB de china que creció solo un 3% uno de sus peores desempeños en décadas de la segunda economía mundial pero también enfrentó otra serie de desafíos como la elevada deuda del sector inmobiliario la caída de la confianza de los consumidores y también a esto la inflación y la amenaza de la recepción a nivel mundial hubo revuelo en japón por los ejercicios que viene realizando la Flota del Pacífico de la Federación, ejercicios que han sido a gran escala de preparación que tienen como objetivo, según su Ministerio de la Defensa, estar en máxima alerta cualquier tipo de agresión por parte de alguna de algún país extranjero pero esta información ya ustedes la conocen Lo que nos llama la atención es esta información que está entregando medios de Lavos, que dentro de las maniobras que estaban practicando las fuerzas aeroespaciales de rusia en las últimas horas se habla que los aviones portamisiles tu 95 ms estuvieron sobrevolando muy cerca de japón maniobras que causaron al entre las autoridades japonesas, allí en medio de la reunión que se estaba realizando con el G7, con Blinken y los países que lo integran. Analistas del portal Bajayao dijeron y han expresado preocupación que hay allí en las autoridades japonesas por las maniobras inesperadas por parte del ejército ruso, puesto que se han realizado en las Islas Kuriles, zona que reclama el gobierno japonés, y los patrullajes de los bombarderos se vienen realizando a través de los mares de Bering y Ojox, como parte de la verificación de preparación para el combate de la flota del Pacífico, pues según lo que ha dicho el Ministerio de la Defensa de Rusia. Hirokazu Matsuno, Secretario General del Ministerio de Japón, del Gabinete de Japón, protestó por los ejercicios de la flota rusa cerca de las Islas Kuriles. Sin embargo, estos ejercicios para el Kremlin no violaron ninguna regla y norma internacional. En las últimas horas hay revuelo por la posibilidad que admitió el gobierno de Japón de enviar equipos para apoyar a Ucrania para la próxima contraofensiva militar contra los rusos. Algo que, por supuesto, ha comenzado a recibir bastantes críticas desde Moscú. Y uno de los que siempre sale al paso a las declaraciones occidentales es el expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, según la información que está dando a conocer el medio TASS. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, advirtió sobre los peligros que conllevan los planes de Corea del Sur para suministrar estos equipos a la SAFU. Han surgido nuevos entusiastas deseosos de ayudar a nuestros enemigos. El presidente de Corea del Sur, John Suk-seol, ha dicho en un principio que su país está listo para administrar armas al régimen, dijo Medvedev en su canal de Telegram este miércoles. Hasta hace poco los surcoreanos habían asegurado con vehemencia que cualquier posibilidad de suministrar armas de tales a Kiev estaba completamente descartada, recordó. Y ahí fue cuando lanzó las palabras. Me pregunto qué dirá la gente de este país cuando vean las últimas... De Rusia en manos de sus vecinos más cercanos, nuestros socios en la República Popular de Corea del Norte, preguntó Medvedev. Como dicen, Quick quo, describió tal situación. Mientras Rusia fortalece su industria militar, a pesar que se dice que hay un agotamiento de municiones en el campo de batalla, los informes dan cuenta de algo muy diferente. Kiev espera por la contraofensiva en recibir nuevos apoyos del norte y de países occidentales, eso ya no es secreto, pero les voy a dar a conocer un nuevo análisis que está haciendo el periódico occidental de Guardian, que hace un despliegue de todo el engranaje que se está realizando para la SAFO, para preparar la contraofensiva contra Rusia. El tiempo difícil, las vías dañadas, esto aunado a la falta de equipos no se lo ha permitido realizarlo y algunas ayudas militares que se han demorado ralentizan esta Misión, dicen algunos expertos, mientras sigue adelante muy fuerte los grupos Wagner rusos capturando prácticamente Banmut y adelante capturando más territorios en Ucrania. Según el diario occidental de guardian titula que Putin se prepara para utilizar cualquier herramienta que le quede en Ucrania. Ustedes ya saben cuáles son las herramientas, a cuáles se refiere y no es una sola, se habla de equipos nucleares. Lo ha advertido también el viceconsejero de seguridad Medvedev que en caso de que exista una amenaza... Eh, potencial para su país recurrirían a todos los medios, como se los acabo de mencionar, y la verdad, ninguno quiere aflojar, y esto puede pasar de castaño a oscuro. Ni Occidente ni Rusia quitan el pie del acelerador para que el conflicto termine. Y aquí la pregunta es: ¿qué puede pasar? Si se sigue la lucha entre Occidente y Rusia indirectamente allí en Ucrania, lo digo porque se sigue con el envío de equipos a la SAFU, pese a las advertencias de Rusia y la Federación no va a echar para atrás su deseo de que la OTAN no se expanda en sus narices y muchos creerán que el conflicto allí está lejos de nosotros que está allí como una burbuja encapsulada, que no sale de allí, pero escuchen, nada es para siempre y no todo puede estar en un mismo sitio, y a veces tenemos que tener en cuenta muchos factores que pueden hacer que esto, que se vive allí, entre estas dos naciones, nos haga repensar y reflexionar un poco sobre lo que puede pasar si no se hace un alto en el camino, es algo impredecible, es un conflicto. Allí en Reino Unido para el 23 de este mes van a realizar un simulacro, porque según los medios hay cierto temor de que el gobierno de Sunak pues está preveyendo que pueda haber una reacción o agresión por parte del Kremlin por los apoyos militares que está brindando Gran Bretaña a Ucrania. Esto es algo totalmente impredecible que sabemos cuándo se inició, pero que a la larga nadie sabe cuándo y cómo va a terminar o puede alargarse o advierte con expandirse a nivel mundial. El presidente de Corea del Sur, Jong-Chuk Seol, en una entrevista con Reuters que fue publicada el miércoles, no descartó que Seúl pueda acceder al suministro de equipos a Ucrania si hubiera alguna amenaza grave para su población o si se violaran flagrantemente las leyes de guerra. Fueron las palabras del gobernante en Seúl respecto a este tema que pone muy caliente el tema geopolítico, Mundial. Otro de los que habló es el portavoz de Rusia, Dmitry Peskov, que ha dicho que la sola posibilidad de entregar equipos para la SAFU, dice Peskov, desemboca en una posición hostil y poco amistosa con Moscú y que esto enmarcaría una etapa de implicación directa de este país con el conflicto. De otro lado, en las últimas horas llega la advertencia del G7 para los países que ayuden a Rusia en la guerra con Ucrania. Escuchen Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido han prometido o han continuar intensificando las sanciones en contra de la federación. Estas declaraciones se han dado al término de la reunión del G7 en Carizagua. Eso sí, hay que aclarar que aunque hicieron mucho alarde de imponer sanciones, allí en la reunión no hubo ningún tipo de anuncio sancionatorio para el Kremlin, pero sí a quienes lo ayuden. Es decir, por ejemplo, Bielorrusia, que permite el traslado de sus poderosos misiles nucleares a las fronteras. No podemos aceptar la retórica nuclear irresponsable de Rusia, su amenaza de desplegar armas nucleares en Bielorrusia. Allí los equipos bélicos que ha emplazado la federación. Aquí también hablaron de las acciones de Pekín para tratar de militarizar el mar de China Meridional y reiteraron su posición respecto a la situación que hay con la ida de Taiwán y el apoyo a su independencia. Por supuesto, el portavoz del gobierno de Xi Jinping salió a la carga un poco molesto con las declaraciones de estos diplomáticos que los acusó de estar difamando y calumniando al país chino en vez de estar buscando soluciones para la paz y la estabilidad mundial y el g7 le advirtió a corea del norte abstenerse de realizar nuevos lanzamientos de misiles balísticos o pruebas nucleares. China vuelve a instar al G7 a que deje de calumniar a otros países e incitar a la confrontación, a que cumpla seriamente las obligaciones internacionales de control de armamentos y asuma las debidas responsabilidades en el mantenimiento de la paz y la seguridad mundiales La próxima reunión del G7 será, se realizará en Japón donde se prevé que Fumio Kishida tiene como prioridad tener el tema en la mesa, el desarme en paralelo y luego de las declaraciones del G7, la advertencia, Kim Jong-un ordenó enviar el primer satélite espía militar al espacio según la agencia de noticias jong Según la agencia norcoreana durante la visita a la Agencia de Desarrollo Espacial, el líder norcoreano Kim Jong-un ordenó el lanzamiento del primer satélite espía militar al espacio. La decisión causó preocupación en la comunidad internacional y una reacción negativa de algunos países, en especial los occidentales. Sin embargo, el gobierno de de Kim Jong-un afirmó que el lanzamiento de satélite es pacífico y no viola ningún tratado internacional. El jefe del estado destacó la importancia de la exploración espacial para lograr liderazgo mundial en áreas como la economía, ciencia y tecnología. Además, durante su visita, Kim Jong-un examinó los nuevos objetos del programa espacial y expresó confianza en que su creación ayudará a lograr resultados en varios campos. Cabe señalar que esta decisión genera preocupación entre los expertos internacionales quienes señalan la posibilidad de utilizar el satélite espía para recopilar información sobre otros países lo que puede derivar en una violación de la seguridad internacional. Hay tensiones entre el bloque militar, la OTAN y Rusia por maniobras de un caza noruego sobre el mar de Barents muy, muy cerca a la frontera rusa según avia.pro. Estamos hablando que un avión de combustible MiG-31 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas interceptó una patrulla noruega sobre el mar de Barents. Según este informe, líderes occidentales de los países de Occidente colectivo han hablado repetidamente sobre los riesgos de un enfrentamiento directo entre Moscú y la OTAN. Sin embargo, a pesar bueno, de las advertencias que ha hecho la Alianza atlántico norte y las advertencias que ha hecho Rusia se continúan con las provocaciones cerca de las fronteras en la Federación. Analistas chinos informaron sobre este último incidente que terminó en completo fiasco para Noruega. Los observadores de la revista Sohu han enfatizado que... Eh, Rusia envió un avión eh, para interceptar la patrulla noruega en la frontera rusa, pero la respuesta fue muy fuerte por parte de Putin, rápida y certera por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia y el ejército ruso pues llamó esto... Eh, sobre las descaradas maniobras que dice el ejército ruso del R-8A Poseidón de la Fuerza Aérea Noruega, que sobrevoló el Mar de Barents en dirección al espacio ruso en respuesta a esto, las fuerzas aeroespaciales rusas levantaron un caza MiG-31 en el aire, después de lo cual el avión noruego se retiró, los analistas dicen que en el Mar de Barents es una de las regiones más importantes para Rusia y por lo tanto, estas situaciones tensas ocurren con bastante frecuencia por parte de Occidente, así como bueno, que se presentan este tipo de situaciones entre casas de la Federación y aviones de las líneas de la OTAN. Los autores concluyen que este incidente es otro ejemplo de cómo Rusia defiende sus fronteras y contrarresta las provocaciones de la OTAN. Bueno amigos, ¿qué está pasando en Sudán? Mucha atención porque los últimos reportes de los medios internacionales dan cuenta que lamentablemente 200 personas han perdido la vida y al menos 1.800 han resultado con lesiones en Sudán por intensos combates que desde hace tres días enfrentan al ejército y a un poderoso grupo paramilitar, según señaló la misión de la ONU en el país. El conflicto que enfrenta Hartum, la capital sudanesa, allí enfrenta al general Alde Fatal Al-Buham, líder de facto del país, y al general Mohamed Andam Daglo, jefe de las fuerzas de apoyo rápido, cuyas siglas son RSF. Juntos dieron el golpe de Estado contra el poder civil en 2021. El lunes, la Unión Europea denunció que su embajador fue atacado en su propia residencia, aunque se encuentra bien. En la misma jornada, un convoy diplomático estadounidense recibió disparos, según dijo el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken. Los habitantes siguen atrincherados, la mayoría sin agua, sin corriente ni electricidad, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres instó a los dos generales a cesar inmediatamente las hostilidades que podrían ser devastadoras para el país y para la región. Los jefes de la diplomacia también en el G7, reunidos en Japón, también urgieron a detener inmediatamente los y el secretario de los Estados Unidos Anthony Blinke, subrayó que las conversaciones con los dos generales allí urgieron la necesidad de alcanzar un alto el fuego con respecto a la situación en Sudán. Las RSF aseguraron haber tomado el aeropuerto y haber entrado en el Palacio Presidencial, lo que el ejército negó por su parte las Fuerzas Armadas, dicen tener en sus manos el cuartel general de su estado mayor, uno de los principales complejos del poder de Jartum En las últimas horas se conoce de esta noticia, tres colombianos que habían viajado a combatir en la guerra en Ucrania con las AFU, lamentablemente perdieron la vida durante este ataque ocurrido en la región de Donetsk. Mientras formaban parte del batallón de infantería Carpathian Six, informó la Cancillería de Colombia en un comunicado. Según se ha informado las Fuerzas Armadas de Ucrania y el gobierno de Colombia, el ataque ocurrió el 30 de marzo pero los cuerpos fueron recuperados el 15 de abril debido a la difícil situación que se vive en la zona y desde la cancillería colombiana han manifestado la solidaridad con sus familias ya que fueron notificados del suceso a sus seres queridos y anunciaron que brindarán el apoyo necesario a las familias para la repatriación de los cuerpos con estos tres decesos son cinco los colombianos que han perdido la vida en combate durante el conflicto en Ucrania mucha atención, la Unión Europea Sigue comprando petróleo ruso a pesar de las sanciones. Algunos expertos han encontrado un resquicio en el sistema. A pesar de las estrictas sanciones que ha impuesto la Unión Europea al país ruso, este último informe da cuenta que se sigue comprando petróleo a través de importantes compradores. Los medios occidentales afirman que hay una laguna en el sistema que permite que este proceso continúe. Según el Centro de Investigación de Energía y Aire Limpio, que conocido como CREA, dice que cinco países, nombra China, India, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Singapur exportan petróleo ruso a la Unión Europea y aumentan las compras. La cantidad total de combustible importado a la Unión Europea, los países del G7 y Australia ascendió a 42 mil millones de euros desde principios del 2022. Además, estos cinco estados aumentaron el precio del petróleo para los países occidentales, mientras que China se convirtió en el poseedor récord absoluto de las importaciones del petróleo ruso que aumentó los suministros en un 93%. Expertos están señalando que este es un problema gravísimo para la unión europea que está tratando de diversificar sus fuentes de seguridad energética sin embargo a pesar de esto la compra del petróleo ruso continúa a pesar de esta situación podría tener consecuencias más graves en el futuro si la unión europea según los expertos no encuentra otra fuente de energía y toma medidas decisivas para fortalecer su seguridad energética por lo pronto en la información que tenemos a todos ustedes mil gracias por sus mensajes mil gracias por apoyarnos y mil gracias Gracias por su tiempo para nuestro contenido que estamos subiendo a diario. Los invitamos a suscribirse al canal, a dejarnos su comentario en la cajita de respuestas, activar la campanita roja de notificaciones. Salud muy especial a toda la gente de Noticias Internacional del Mundo. Los queremos mucho. Nos escuchamos en el próximo video.